¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver cómo tenemos conectado un kit de alarma de la marca Resideo. Y bueno, vamos a mostrarles cómo está conectado eh, el cableado en el panel de alarma. Eh, en este caso es un kit de alarma Vista 48 LA. Bueno, contamos con un teclado alfanomérico. <risa> tenemos lo que es una mini sirena por aquí, vamos a mostrarles. Y tenemos una sirena de 10 watts, 15, 15 watts. Tenemos bajo ese trapo porque vamos a activarla ahorita para que ustedes vean. Eh, bueno, contamos con un contacto magnético para puertas. Un sensor de movimiento. Una batería de respaldo de 4 amperes, 12 volts. Y bueno, la configuración es la siguiente. Eh, en nuestro panel de alarma tenemos los primeros dos bornes que tenemos aquí para, para la alimentación a 16.5 volts. Aquí lo tenemos esta fuente. bien, eh, en el en el borne 3 y 4 tenemos conectado lo que es la sirena ok, tenemos prácticamente ahí marcado con polaridad, positivo y negativo y bueno, eh, nuestro teclado está conectado de la siguiente manera utilizamos un cable UTP categoría 5E eh, utilizamos el par marrón para el negativo el naranja para positivo el de color verde a la entrada G que es el green y el color azul para la entrada el cable de color amarillo como marca el manual bueno pues ahí está configurado de la misma manera en la parte de atrás de nuestro teclado la misma configuración que tenemos aquí y en el borne que es 8 y 9 que es la, la zona 1 tenemos conectado lo que, lo que es el contacto magnético marcando con él el 8 como positivo y 9 como negativo. Bien, eh, en la zona 2 tenemos conectado lo que es el sensor de movimiento eh, marcado con el número 10 negativo y el número 11 como positivo estos dos cables eh, se conectan eh, bueno en la parte del sensor de movimiento el rojo va al normalmente cerrado y el cable de color negro al común asimismo está siendo alimentada ese sensor de movimiento con otro cable que es el que nos llega por acá que va conectado al negativo y positivo, que es el borne de color, bueno, el número 4 y el 5. ¿Bien? Pues ahora sí que es y los dos las dos conexiones que tenemos, el sensor y el contacto magnético. Eh, en este panel vista 48 de la marca resideo eh, el teclado es de la marca honeywell y bueno es un modelo 61 62 rf es inalámbrico se puede eh, sincronizar con controles remotos inalámbricos y bueno y pues así está la conexión de nuestra alarma residencial vista 48. Para armar y desarmar nuestro nuestra alarma tenemos que teclear lo que es 1 2 3 4 y 2 para armar y para desarmar sería 1 2 3 4 y el número 1. Bien, entonces este es es lo que vamos a grabar en este momento. posiblemente sería meternos un poquito más en las configuraciones. Y bueno, lo dejamos con este pequeño video de cómo activarlo. Vamos a activarlo para que usted vea de que está ya funcionando correctamente. Ahorita que se active va a sonar un poquito la alarma. Este sonido de la alarma indicando, nos, bueno nos está indicando que ya la alarma ha sido activada. Bien, vamos a hacer una prueba separando este contacto magnético para que se active la alarma. Vamos a desactivarla para que no suene mucho. ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Y también le programamos ahí el nombre de la zona, que es la zona 1, que dice contacto. Bien. Vamos a volver a activarla. ahí está desactivado, bueno vamos a volver a activarla para que probemos el sensor de movimiento Listo, ahí la tenemos ya activada. Vamos a pasar nuestra mano enfrente del sensor para que veamos cómo se activa. Ahí lo tenemos desarmado. Y listo para armar. Perfecto. Eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.